Buenas noches. Acabamos de presenciar una interpretación danzaria del tema musical Hoy Mi Habana a cargo de la Compañía de Danzas Folclóricas Somos, un proyecto del coreógrafo cubano Lionel Blanco. Les damos la más tarde bienvenida al tradicional Día de Cuba en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esta vez, con el inmenso orgullo de celebrar los 60 años de la Revolución Cubana, entre muchas otras cosas los 60 años de la Casa de las Américas los 60 años del Instituto Cubano de Cine y los 60 años de la creación de la imprenta nacional cubana génesis del sistema de editoriales cubanos y del Instituto Cubano del Lima todo ello posible gracias a una política cultural coherente y una voluntad estatal inamovible que garantiza al pueblo de Cuba un acceso pleno, masivo y de calidad a la cultura y a la educación. Implica también 60 años de victoria y mucho más de 60 años de amistad con los pueblos del mundo. Celebramos asimismo los 500 años de La Habana capital de todos los cubanos. Y por supuesto, un hogar para todo aquel que lo visita. Agradecemos la presencia de los señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático que hoy nos acompaña. Asimismo, nos honra recibir a Ramón Labañino Salazar, uno de los cinco héroes cubanos que por mucho Muchos años estuvo prisionero en cárceles norteamericanas y cuya liberación fue posible gracias primeramente a su firme convicción revolucionaria, pero también gracias a Fidel, gracias Fidel! al pueblo de Cuba y mil veces gracias a la enorme solidaridad internacional de los pueblos y los gobiernos del mundo que creyeron en la justicia de su causa. Bienvenido, Ramón, a estas buenas tierras del sur. Es maravilloso saber que contamos, junto a la misión cubana en Argentina y nuestro embajador aquí presente, con el acompañamiento del capítulo argentino de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. El Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba, el Espacio para la Fraternidad Argentino-Cubana, la Unión de Residentes Cubanos en Argentina, las Cátedras Martianas y Cátedras Fidel Castro, así como el Movimiento Mujer Trova, representantes de diversos espacios de escritores, artistas, sindicatos, movimientos sociales y públicos en general, que han tenido bien dedicar su noche de sábado a celebrar con nosotros 60 años de la Revolución Cubana. Quiero, queremos agradecer especialmente a las autoridades de Fundación El Libro, por invitarnos cada año y permitirnos este bello espacio para el Día de Cuba. A nombre de Fundación El Libro, no quiero dejar de agradecer a su presidente, por supuesto, pero a una persona muy especial para Cuba, que es el señor Aurelio Narváez, y a su vicepresidente, Alejandro Bagaro, quien, a nombre de Fundación El Libro, brindará las palabras de bienvenida de la institución a este acto. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias a Bueno, un verdadero placer, doble placer, como Vicepresidente de la Fundación El Libro, me siento realmente muy orgulloso de poder presentar esta noche una vez más, el Día de Cuba en la Feria del Libro. Esta feria que pese a estos muchachos que nos gobiernan, ha emergido, está presente, está de pie. Tuvimos que sortear muchas dificultades, pero lo importante es esto: lo importante es que los pasillos de la feria hoy están llenos de gente y que caminando por los pasillos, como diría Borges, sentimos la gravitación de los libros. Y me decía Aurelio Narvaja precisamente que Cuba es la decana de, la, de los países que celebran el día hace ya cuatro décadas, 40 años de los 45 que tiene la feria que se celebra el Día de, de Cuba en nuestra Feria y que se celebra de esta manera con el salón lleno de gente, con alegría, con música, con personalidades destacadas de nuestra vida cultural y política. Eh, tenemos acá algunos de los que yo llamo los coherentes, esas personas que a lo largo de su vida han mantenido una línea clara, transparente, pristina, cristalina, y desde acá, veo bastante mal a Tilio Bolón, a Víctor Hugo, a Ulrika Narvaja, a nuestro querido embajador Ernesto Pérez, a Cede Batista, en fin, todos, todos los que están acá presentes, de alguna manera forman parte de esos coherentes que van a hacer este del futuro una vida mejor. Así que celebro, por partida doble, estar presente esta noche acá. Gracias, Cuba gracias a los 60 años de la Revolución Cubana que tanto no, no, nos dejan y que tanto nos enseñan. ¿eh? Gracias. Gracias a usted, a Alejandro Bacaro, por sus cálidas palabras y, por supuesto, a toda la Fundación El Libro, una vez más. Nos acompaña en esta noche la delegación cubana participante en la Feria del Libro de Buenos Aires, representantes de Casa de las Américas, de la Fundación Nicolás Guillén, del Instituto Cubano del Libro y de la Cámara Cubana del Libro. También nos acompaña el poeta invitado al Festival Internacional de Puebla. Queremos dar paso a un noble panel de autores, en el cual no podemos dejar de agradecer enormemente la presencia del destacado periodista intelectual y amigo de Cuba, Víctor Hugo Morales, a quien invitamos a participar en el escenario. Al de la República de Cuba, Ramón Años. directora de ediciones en Semayán, perteneciente a Fundación Nicolás Guillén, la doctora Denia García Roma. Este panel será intercalado a las veces por el poeta cubano invitado al Festival Internacional de Poesía, señor Alex Pleyes. El, acompañado por supuesto con el trovador santiaguero Juan de España. Quiero apuntar que el compañero Víctor Hugo Morales, nuestro querido amigo, tiene otros compromisos que asumir en esta misma feria. Ha tenido a bien acompañarnos. Por lo cual, después de su intervención, vamos a hacer el intercalado musical de la poesía y la trova y continuará el panel. Así es que bienvenido y le damos la palabra a Víctor Hugo Morales. Como dijo? Fuerte. Muy buenas noches. Siento tan... halagado y. De emocionado al mismo tiempo estar en el día de Cuba para alguien que pertenece a una generación deudora de Cuba de lo mejor que tenga como persona, en lo político, en lo social, en lo personal es maravilloso, mi generación yo tenía 11, 12, 13 años, 14, 15 y 16 en esos primeros años de la revolución e indudablemente vibrábamos con la misma, acompañábamos cada una de las noticias, e incluso combatíamos ya con lo que el periodismo neoliberal, a poco de andar la Revolución Cubana decía de la Revolución. Era muy grato, o lo es ahora, repasar esos episodios y ver que con Cuba aprendimos que un título de un escritor muy querido maravilloso escritor Andrés Rivera, un título formidable en su elaboración literaria La revolución es un sueño eterno, libro que seguramente muchos de ustedes han leído. La revolución cubana nos demostró que era la revolución un sueño hecho realidad. Esa revolución que todos tenemos frente a la rebeldía que nos provoca el mundo, sobre todo cuando lo vemos desde lugares desde ámbitos sociales modestos, en los cuales la palabra igualdad se convierte en una palabra sagrada. Y Cuba fue para nosotros la posibilidad igualitaria, y sigue siéndolo, del mundo entero. Cuando el mundo lo vemos convertido en un sitio inhabitable, cuando apreciamos cada día tanta hambre, tanta injusticia y tanta desigualdad, y si bien sabemos que no son palabras, sino que son las monstruosas realidades que el mundo nos ofrece día a día, Cuba sigue siendo la firmeza y la constatación de que valía la pena una revolución que cambiara el mundo. Que le diera la reforma agraria, que le diera el trabajo para todos y, y más que nada, convertir a lo que uno sabe, eran millones de cubanos que estaban postergados, que estaban desairados que estaban aprovechados y que habían hecho de un país maravilloso de lo que tuvimos recién una dignísima representación artística habían hecho de ese país nada más que el verdadero patio de atrás eso que es América Latina para los Estados Unidos pero como en ningún caso por cercanía, por proximidad hasta por histórica relación venía a ser Cuba el lugar prostituido el lugar del hambre, el lugar de una desproporcionada injusticia, superior quizás todavía a la del resto de América Latina. Llegó la revolución y nosotros fuimos creciendo con ella y siempre Cuba ha sido una bandera en nuestro corazón. Los cubanos no tienen ni idea, o quizás sí, pero no en la medida que para tantos latinoamericanos Cuba es el grito de esperanza permanente de que las cosas pueden ser mejores, de que la salud es un derecho de todos, la educación es un derecho de todos y cuando decimos todos es nada más ni nada menos que todos. Y Cuba lo hizo posible. Y cuando como periodistas fuimos conociendo realidades numéricas, estadísticas, que hablan de la diferencia estremecedora, casi brutal, que hay entre Cuba y el resto de los países de América Latina, en todo lo que es la salud, la mortalidad infantil, infantil, y la educación no podemos menos que seguir inclinándonos respetuosamente frente al nombre de uno de los diez personajes o cinco los que ustedes dispongan más extraordinarios de toda la historia, que es Fidel Castro. Fidel, podemos encontrar en tantos sitios en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay en Argentina, siempre hay alguien que cuando se presenta, dice llamarse Fidel y que le puso Fidel a esa gente que ya recorrió un camino, es porque tenía una esperanza de que las cosas pudieran ser distintas lo extraordinario es que los llamados Fidel, al cabo de 30, 40, 50 años, cada vez sintieron más orgullo de llamarse Fidel, porque cada día que transcurre, cada día que pasa para quienes manejamos la información cotidiana, es una demostración fehaciente de que Cuba sigue siendo un portentoso modo de demostrar que otro mundo es posible y que necesitamos ese mundo posible, pero además lo ha hecho con la enorme valentía de todos los que desde adentro de Cuba y también desde afuera de Cuba, en el acompañamiento de tantos latinoamericanos han puesto un dique permanente, constante, muy fuerte, muy severo, qué sé yo, desde Bahía de los Cuchinos en adelante, todos los diques imaginables para la que la perversión de quienes son los más poderosos del mundo no avanzara más allá de lo que en América Latina consiguió. Y ese dique final, esa manera de contener el río de injusticia que viene de los imperios y, particularmente, de uno en nuestra América Latina. Ese lugar donde hemos encontrado el remanso para seguir creyendo que la revolución es posible y que siempre tenemos que intentarla es Cuba. Cuba, sus cuatro letras son una forma de imaginar una especie de paraíso, pero un paraíso violado, un paraíso al que habían convertido exactamente en un infierno necesaria, un inmenso coraje, la demostración más insólita de que pocos hombres pudieran entrar al país, abordarlo, recorrer sus montañas y finalmente ir cosechando el apoyo necesario como para dar vuelta a la historia de Cuba como si pusiéramos la mano en un bolsillo y lo quitáramos del bolsillo. Cuba empezó a ser otra completamente distinta y nosotros fuimos apreciándolo, valorándola, valorando... A esa, a esa isla, a esa nación, e incorporándolo a lo mejor de nuestra vida. Cuando hablamos de política o de economía, tendríamos que hablar un poco más de humanidad. Cuando hablamos de neoliberalismo, pensamos en los aspectos que hacen a todo lo que el neoliberalismo destruye de los ciudadanos, de las posibilidades de los ciudadanos, en cualquier parte donde se instala, ya lo sabemos ahora por experiencia propia, aquí en la Argentina pero poco hablamos de lo humano, poco hablamos de qué tipo de personas generan de un lado el socialismo y de un lado el neoliberalismo. Y no cabe ninguna duda, en el corazón de ninguno de ustedes, que hay un sentido de la humanidad, de la solidaridad, las palabras más bellas que podemos pronunciar, pronunciar que están representadas por Cuba. Y la insolidaridad, el individualismo, la, el desprecio por el otro, la indiferencia, frente a la necesidad del otro, siempre tiene que ver con el neoliberalismo. Hoy volvemos a contestar fuertemente, y desde la Argentina en forma especial, la distancia inmensa que hay entre lo que llamamos progresismo, lo que entendemos por inclusión, lo que concebimos para que finalmente las personas lleguen a ser personas. Quien más lo consiguió, quien más lo mantiene, y quien sigue siendo un ejemplo extraordinario para que pensemos, que eso que nos sentimos cada uno de nosotros aquí por diferentes circunstancias tiene que también estar referido a los millones que todavía no llegan a la calidad de personas porque sus derechos y sus posibilidades no les permiten ascender hasta ese lugar. La revolución cubana y las revoluciones que hemos intentado y que nos han representado en estos países siguen queriendo tan solo eso. Quieren que seamos personas, pero que lo seamos absolutamente todos y por ser personas mejores y por deberle tanto a lo que significó Cuba es que me provoca tanto orgullo estar aquí y complementariamente también me provoca una satisfacción inmensa estar al lado de Ramón tuve acceso por varios viajes a Cuba de los avatares de los cinco héroes una vez me tocó por radio entrevistar a las mujeres, ellos todavía estaban presos. Y yo entrevistaba a esas mujeres de tanto coraje, eran tres de los cinco, que estaban en una nota en Radio Rebelde de Cuba. Haber entrado a Radio Rebelde de Cuba, con todo lo que significaba, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. No hay una radio, no hay una palabra para un hombre de radio más poderosa, más fuerte, más maravillosa que decir radio rebelde. Y así en esa emisora. He a esas mujeres, pero debo contarles que uno nunca aprende que la esperanza no hay que dejar nunca, no hay que dejarla nunca de lado, porque charlaba con ella, veía su empuje, su coraje, su fe y su esperanza y yo íntimamente pensaba que eran luchadoras destinadas al fracaso, que los cinco eres nunca iban a salir. Y cuando el tiempo nos demuestra que salieron esas cinco personas que he tenido la suerte de conocer a título personal, en reportajes, en visitas que han realizado a Buenos Aires pero también con un maravilloso programa que pudimos hacer con los cinco junto a un nombre muy querido de los cubanos un programa especial en el que yo era naturalmente nada más que el acompañante de Diego Armando Maradona, nuestro héroe de deportivo llevaba a cabo con los cinco héroes Estar aquí a su lado, verlo libre, verlo presentando su libro que amaré leer, que será tan importante para mí poder leer, es como un premio especial y como una enseñanza que renueva que cuando vemos que parece que todo está perdido, como la canción de Fito Páez, cuando nos parece que hay cosas que eh, parecen asentarse definitivamente porque son poderes contra lo que muchas veces sentimos que no se puede, Cuba, los cinco héroes, nos están demostrando a este tiempo de la Argentina, tan difícil, tan desconsolador, tan desencantador, tan injusto, en el que tantos estamos padeciendo la forma en que se llevan por delante los derechos de las personas, caramba, encontramos hoy, particularmente en este día de Cuba, que podemos decir Cuba y permitirnos el eco de la palabra, o podemos decir Ramón, podemos nombrar a los cinco héroes y algo se va estiviando en nuestro corazón y de pronto volvemos a pensar que la revolución, aún en los términos en los que tan modestamente hoy día se puede concebir porque revoluciones cubanas, tan grandes como la revolución cubana, el mundo quizás nunca más tenga, pero el grito revolucionario, el grito de... Vamos a incluirnos, vamos a ser progresistas, vamos a permitir que los latinoamericanos vivan con otra dignidad de la que los neoliberales desde el fondo de la historia le vienen entregando a cada país es posible. Cuba y tú Ramón son la esperanza, son la fortaleza de nuestro corazón. Y lo digo emocionadamente en este día en el que saludo a los presentes que aman a Cuba y que seguramente son todos y particularmente a ese gran pueblo cubano.